chicos! Estamos en un nuevo video Y hoy os voy a traer la mejor plantilla de FIFA 22 con un millón de monedas, ¿vale? Un millón de monedas que no está nada mal Yo creo que es bastante asequible obtener un millón de monedas ahora mismo en este FIFA Y yo creo que cualquiera lo puede conseguir Así que nada, un millón de monedas, como es fácil de conseguir a estas alturas Pues lo que voy a hacer es la mejor plantilla que podéis hacer con esas monedas Por si les ha tocado a Mbappé en un sobre, como en mi caso y eh, bueno, pues vamos allá, vamos a conseguir la mejor plantilla de todas Al primer portero, chicos, le vamos a poner a Mendy Mendy es ahora mismo el mejor portero de la Premier Así que ya estáis viendo que vamos a hacer más o menos una Premier ¿Por qué? Porque es la mejor liga ahora mismo en este FIFA Aparte del PSG, pero bueno, el PSG ya sabéis cómo es Es un poco caro, así que vamos a por los defensas centrales como veis, Mendy tiene 90, 90, 92 de reflejos, 90 de posición. Es muy chetado y más si tiene química. Nos sube 5 de todos, dependiendo de la carta que tengáis. Muy importante fijaros en la carta que tienen los porteros y todos los jugadores en sí. Porque una carta básica no es lo mismo que una carta de guante. Así que guante y básica son las mejores, ¿vale? Si no tiene eso, no lo compren o cambiarla. En el siguiente puesto nos encontramos a Tuan Sebe. Tuan Sebe, como veis, es una cartaza alucinante que tiene hasta... Tiene 93 de ritmo, ¿vale? Es una cartaza increíble. Eh, puede llegar a 93 de ritmo, tiene muchísima defensa y muchísimo físico. Es un jugador muy recomendado, un central muy chetado. Y más ahora, cuando vamos a poner el siguiente central? El siguiente central es nada más y nada menos que Soyunku. Ya como veis, todavía no tiene 10 de química y ya está subiendo muchísimo Recordad que estos dos centrales necesitan la carta sombra para tener estas características Tiene 87 de ritmo, pero todavía no se ha subido al tope de la química 93 de defensa y 86 de físico Pero bueno, ya estáis viendo en pantalla cómo va a quedar cuando tenga 100 de química de equipo eh, Va a ser brutal esta carta, así que bueno... Pero va a ser brutal, este es, esta defensa es increíble, imparable Y más ahora cuando pongamos a lateral derecho que sería Walker Si lo ponemos en ancla sería una carta ultra chetada Un lateral brutal con 97 de ritmo y más de 88 de defensa y físico De verdad, vaya lateral Brutal, es brutal También tenemos que poner en ancla a Walkería Cornet, chavales, Don Hanson Cornet Pues bueno, Cornet eh, Tiene 95 de ritmo Brutal también 87 de defensa y 89 de físico Ya con esto no pegamos Hasta casi medio millón de monedas Pero no pasa nada que va a dar Monedas de sobra Así que nada, corner, brutal también La defensa como es muy importante en este juego Aunque va a ser una escoria igualmente Porque en Food champion sabe que no va a funcionar igual eh, Pues en Food champion eh, no va a valer para nada de igual el equipo que tengas Pero esta carta va a estar muy chetada También te digo que va a ser brutal Siguiente jugador, Onjeka Un pedazo medio centro defensivo Para mí, en mi opinión, es mejor que Kanté No lo he probado en el juego por eso voy a decir esto, como no lo he probado en el juego, sé que Kanté está muy chetado, pero Onjenka tiene mejores estadísticas, ¿vale? Tiene menos medias, pero mejores estadísticas, en mi opinión, porque aunque tenga un poquito menos de defensa, tiene muchísima defensa, ya para ser un mediocentro defensivo, 86 de físico y muchísimo ritmo comparado con Kanté. Así que, nada, yo lo dejo ahí, aunque Kanté... Tenga, menos estadísticas puede que sea mejor No lo sé, eso depende de ustedes Pero es más caro, creo Siguiente jugador, chicos Nos ponemos a Song En medio centro izquierdo Song con motor, ¿vale? Con la carta de motor eh, Un Jinkan con sombra Y Song con motor ¿Por qué con motor? Porque en esa posición nos interesa más el pase Ya que tiene bastante tiro para estar ahí Pues bueno ya subimos el ritmo, el regate y el pase, ¿vale? Es una pedazo, carta brutal para Geomir Song en esa posición. En la siguiente posición en los comentarios podéis dejarme otro jugador para sustituir a este, pero a mí me encanta también este jugador llamado Gabriel Jesús con cazador, que llega a tener más de 95 de ritmo, más de 90 de tiro y más de 90 de regate. Es un jugador brutal también para medio centro derecho, Así que nada, a mí en mi opinión me flipa este jugador también Y de momento tenemos un equipo de 560.000 monedas aproximadamente Y todavía nos sobra casi medio millón Así que tenemos tres opciones aquí arriba que podríamos poner muy chitadas Que se los voy a recomendar estos Aquí me ha costado mucho encontrar un medio centro defensivo, pero ya he escogido a este. Benarama con cazador. Eh, las estadísticas que tiene es brutal. 4 de filigrana, 95, eh, 95 de ritmo, 88 de tiro, 90 de regate, 83 de pase. En mi opinión es una cartaza brutal. Si tenéis el del SBC, pues muchísimo mejor. Pero esta, casa, eh, pero esta carta de verdad que me flipa muchísimo. Ahora nos quedan los dos delanteros del medio... Eh, en mi opinión, aquí podéis escoger al que queráis Pero hay dos Hay uno que es obvio que podría poder Hay uno que es obvio que lo tendríamos que coger El otro ya es opinión vuestra Pero os voy a decir que Kane es el siguiente jugador Kane con cazador tiene 97 de ritmo 94 de tiro, 88 de pase Es un jugador barato para lo que es Y tiene 4 de filigranas O sea, no hay problema ninguno en tenerlo A mí, en mi opinión, ya lo he probado ya no es que sea malo, la verdad Me va bien No es que sea aquí Jesucristo como Morales en mi, en mi equipo, que Morales a mí Dios mío, es un jugadorazo Pero Kane Kane también va bastante bien Así que yo lo pondría ahí, si tenéis más monedas Pues comprarse a un Martial, a un Rasford, cosas así Pero eh, Kane, bastante bueno Y adelante, chicos, nos sobran 300.000 monedas Que ya como podéis imaginaros Siendo de la Premier, 300.000 monedas ¿A quién va a ser? Si no... A filmino, Que no hombre, que no, que es al bicho chicos Cristiano Ronaldo 96 de ritmo, 97 de tiro 88 de regate Es Cristiano Ronaldo No voy a decir que es bueno porque ya se sabe que es bueno Joder Y eh, nada, este sería el equipo que se quedaría eh, Brutal Brutal el equipo, en mi opinión, eh, merece la pena gastar un millón de monedas en este equipo, probarlo, si tenéis alguna recomendación, algún tipo de vídeo que queréis que suba de FIFA, decímelo por los comentarios, pero esta es mi plantilla de un millón definitiva, así que decímelo por los comentarios, cualquier cosita que queráis, algún equipo de 100 mil monedas, de 2 millones en España, Liga Española, no lo sé, cualquier cosa, decímelo por los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.